la diabetes y la edad pues va a provocar una deficiencia en lo que es la erección o el desempeño de la función sexual que se llama disfunción eréctil eh, primero hay que diagnosticarlo porque hay una parte que son eh, de origen psicológica en estos muchachos que estaba mencionando ahora mismo sí. jóvenes <risa> pueden tener una consecuencia psicológica más que eh, orgánica pero ya cuando estamos hablando de, de eh, ya personas más mayores, pues vemos primero cómo está su parte metabólica, a ver cómo está la parte de la función circulatoria, para ver si hay de origen circulatoria o metabólica, a ver el tipo de daño que tenga. Normalmente se abordan estos pacientes con corrección de esa patología de base y luego generalmente se usan inhibidores de la 5 de que son el Viagra, el Ciali, Vaga pues la, la cuña. Sí, sí, eso es válido. <risa> eh, que normalmente se conocen, son inhibidores de la 5 de y lo que hacen es mejorar, pues, el ingreso de sangre al, al, al cuerpo cavernoso para lograr una erección, que con eso que se hace la erección, con la sangre que llega al cuerpo cavernoso. Eso hace que el pene tenga una rigidez mayor y una durabilidad mayor también. Pero cuando esto falla entonces debemos hacer otras técnicas ya tenemos las inyecciones intracavernosas que son un poco cuesta arriba para muchas personas donde deben inyectarse en el cuerpo cavernoso una sustancia previa a tener una relación sexual pero es un poco doloroso si ahí entra cuando ya eso no funciona entra lo que se llaman las prótesis de pene son las bombitas llamadas y también las prótesis semirrígidas que hay muchas en el mercado. Entonces esa prótesis se ponen por dentro del, del cuerpo cavernoso y pues funciona, ya sea lo que le llaman una bombita que son las prótesis infa, inflables que por un dispositivo que se pone en el escroto pues se infla y ella hace la erección. Estamos esperando que llegue por una aplicación ya luego que esté en el celular. ¡pam! Exacto. Y es, la, es la vida del mundo futuro, señores, sí, es que, está, futuro, que estamos aportando. Estamos esperando que venga así para que. no estamos dispuestos a morirnos sí, por exacto. parte. Estamos dispuestos a morirnos entero. Ahora Punto, mismo que se necesita. Pero por parte no estamos dispuestos. ¿no? Exacto. O sea, en cada <risa> ámbito de la, de la urología hay una tecnología para tratar de corregir. El abuso de esas sustancias por parte de la juventud, el mayor consumo que hay. En esas pastillas, que se conoce sí. como cial como viaga y otras tantas, sí. hay un amplio mercado de la juventud que la está usando. Es cierto. ¿Qué, ¿Qué advierten ustedes al tiempo del uso o del abuso de dicha sustancia? Mira, el, el uso de esa sustancia sin necesidad puede provocar varias cosas. Primero, puede provocar una dependencia de esa persona de manera psicológica normalmente esos jóvenes no necesitan esa, esa terapia y la usan porque quieren una pela, dicen por ahí, vulgarmente hablando, ¿verdad? Sí. Entonces se la toman, pero puede llegar un momento que sientan dependencia desde el punto de vista psicológico. ¿Qué van a sentir? Que no están funcionando igual sin la pastilla que con la pastilla. Y eso va a crear entonces un problema psicológico en el desempeño sexual después. Otra cosa que puede ocasionar es que puede dar muchos efectos secundarios. Es más frecuente los efectos secundarios en jóvenes porque es un inhibidor de la 5 terasa y esa 5 terasa se encuentra dispersa en diferentes órganos: en los ojos, en la cabeza, además provoca vasodilatación. Por eso es más frecuente que en los jóvenes les den más síntomas como dolor de cabeza, por ojos rojos, dolor. Eh, en el cuello, también oreja muy roja o tupición, es más frecuente en los jóvenes por eso. Esta eh, otra cosa es que si ese joven tiene una patología cardíaca o una isquemia cardíaca y no lo sabe, esto provoca una vasodilatación, pero también puede provocar una taquicardia. Si ese músculo cardíaco demanda más oxígeno y entonces hace taquicardia y el paciente no sabe y está tomando el medicamento, puede entonces provocarle un infarto o alguna alteración. Normalmente y, y la interacción de esa de sustancia con otras sustancias que acostumbra a la juventud, de la juca, este, de la, la bebidas alcohólicas los este, energizantes de 911 y otros cosas. Este, ¿Esa interacción se puede advertir una potenciación en, claro, en adversidades? potencializa porque... Acuérdense que esos energizantes tienen una alta carga de cafeína, que también va a provocar un aumento en lo que es la, la contracción cardíaca. Entonces, eso puede provocar una interacción y potencializar los efectos de, de ambos. ¿No han promovido ustedes que el uso de esa sustancia dependa básicamente de una prescripción facultativa? Debería ser. O sea, son medicamentos que deberían ser... Yo diría que casi todos los medicamentos, a menos que sean como en otros países... Eh, tienen una cantidad de medicamentos que no tienen muchos efectos secundarios, que son de cotidiano uso, que tú lo no puedes hasta coger de un instante. Exacto. Pero otros, tú tienes que ir con tu receta a buscarlo. ¿Por qué? Porque tienen unos efectos secundarios que pueden dañar si no están indicados adecuadamente. Entonces, esto es lo mismo. Incluso los pacientes de cierta edad que necesitan el medicamento, y que yo como unólogo lo veo, la mayoría de las veces lo mando al cardiólogo para evaluar su parte cardiovascular, para garantizar que no haya un problema cardíaco, que me le vaya a provocar un problema cuando use el medicamento. ¿Para qué? Para no provocar una interacción con una patología que el paciente tenga y me lo descompense. Exactamente. En una ocasión yo estaba en una farmacia y va un señor y habla un farmacéutico. Dice la patjita. No me diré en público, cuesta una dedicación. <risa> y llega el farmacéutico y dice, ¡eh hey, tú, boca abierta, tráeme una pela, aquí está el señor. <risa> se <le adelantó risa> eso se va abajo, eso se va abajo. <risa> el hombre llegó muy discreto. Oye, el hombre llegó muy discreto. <risa> eso no tiene madre. Es este. Sí. Hay una parte muy interesante, que yo sé que el tiempo, tú sabes que el tiempo es muy medido, pero sí. hay una parte muy interesante que nos interesa introducir, y es la importancia del hombre, ese chequeo constante. Por ejemplo, una mujer desde que está en época, en edad reproductiva, comienza a ir a su ginecólogo. Así es. Pero nosotros los hombres, óigase mi hermano, usted sabe la edad que yo fui a usted, ¿verdad? <risa> <Ya> <risa> estaba medio sí. viejito. <risa> estaba ya pasado PM. <risa> sí, Pemes. ya. Gracias a Dios que hemos ido a tiempo, tú, pero claro, <risa> sí. ya, ya tenía paz de consulta atrasada. Sí, sí. Sí. Este, que, la cultura del hombre, cómo ustedes manejar esa cultura del hombre de siempre llegar tarde y sobre todo de nunca decirle toda la verdad, porque llegan al consultorio y son gallitos. Sí, estamos pues, bien, ready ¿Tan no, cosas, no, yo estoy como bien? mi juventud pero, ¿cómo sí. ustedes manejar esta parte? Bien, tú sabes que la mujer tiene que ver mucho con esto y ayuda bastante y a que el hombre la la la la porque sí. <risa> cuando tú, tú estás diciendo que tú estás fuerte está en ella sí, exacto, exacto. la mujer <risa> lo delata o le dice, dile, dile <risa> en muchos casos pero sí. bien, es muy importante que el, el paciente el hombre vaya al médico por lo menos una vez al año, no va a pasar nada. Normalmente se hace una evaluación normal como cualquier médico. Eso del tacto rectal a veces en la mayoría de los casos se hace cuando ya se pasa cierta edad para verificar algunas cosas, cómo sabemos que algo es duro? No es tocándolo. Entonces, si hay o un nódulo indurado, a <risa> hacerse. Ellos comencé a sudar, porque es que ese, pero, sudar, entonces ese tema no. Ese tema es complicado, <risa> pero no siempre van a hacérsele eso. Ni tampoco porque vayan una vez y vayan otra, cada vez que vayan se le va a hacer un chequeo rectal. ¿Por, ¿Por qué es doloroso? ¿Es obligatorio que sea doloroso o el dolor está advirtiendo que hay una alteración en. en, en no en la no es doloroso. Claro que. Es incómodo, están metiéndote algo por ahí que no es, no es la costumbre, pero no debe doler. Va a depender cómo lo hagan y sin embargo no debe doler a mano que haya una patología, una inflamación de la próstata. Es incómodo, claro, pero no es doloroso que el paciente salga gritando o algo así. No debe doler. ¿Okay? Entonces, ahora si usted viene y hace eso bruscamente... Es un órgano, es una parte, además no está acostumbrado para eso tampoco. Se hace un examen por ahí, pero no es que eso está eh, hecho para estar entrando cosas por ahí, sino más que para un examen o algo así. Pero existen no analítica que puede determinar... Lo que pasa es que hay varias cosas, mira, la analítica te va a hablar a ti, que es el PCA, todo el mundo dice, hagamos la sangre... El PCA, sí, te dan orden. Exacto. el PCA solamente nos ayuda a nosotros a decir, este paciente puede tener cáncer puede tener una inflamación, o está normal. Pero el PCA no te dice si el paciente tiene un crecimiento de la próstata. Si tiene un crecimiento de la próstata va a tener síntomas, pero el tamaño de la próstata, si hay un nódulo, una induración dentro de la próstata, me habla a mí de que puede haber un cáncer, aunque el PCA esté dentro de lo normal ejemplo ok ahora bien si el tamaño de la próstata no se relaciona con el psa necesariamente entonces el psa no me va a ayudar a mí a diagnosticar un crecimiento de próstata que es la base quizá de unos síntomas como chorro débil dificultad para orinar que se levante 8 o 10 veces a orinar ¿se entiende entonces es peor o es más incómodo la sonografía de próstata Porque te van a entrar un, un equipo pero a veces también es necesario porque es un conjunto de cosas que debemos hacer para poder llegar a un diagnóstico adecuado y eso nos va a llevar a un tratamiento adecuado. Es, es, Dentro del tratamiento de próstata está hay muchos medicamentos sí, en mucho. los últimos tiempos que han mejorado la calidad de vida de, de la gente porque sí. antes, desde que había una alteración de la próstata, era la extirpación lo que, lo que sí. se estiraba. cuando ya las cosas iba a pasaba a mayor, como decimos popularmente, o ya los síntomas eran severos, Sí. el paciente se obstruía, usaba sí. sonda, o se quedaba con sonda fija, eso antes, ¿verdad? O iba a cirugía. Incluso las cirugías también todas han mejorado, porque antes también el que se hacía una cirugía de próstata sangraba muchísimo ya, ¿no? Entonces, los medicamentos alfa bloqueadores, han venido a mejorar lo que es el tratamiento va a revolucionar el tratamiento de la hiperplasia prostática o crecimiento de la próstata. ¿Pueden ser preventivos? Cuando se utiliza con dustasteride, eso provoca que la próstata no crezca o vaya regresando poco a poco al tamaño normal. Eso se utiliza cuando el paciente se detecta a tiempo que tiene una enfermedad o un crecimiento prostático que pudiera ser progresivo. Entonces se indica el tratamiento. Ahora bien, el dutasteride, que es un, un bloqueador de, de la testosterona, eso evita que se convierta en dihidrotestosterona. Entonces, eh, ¿qué hace esto? Que hace que la próstata vaya regresando poco a poco, pero como bloquea que la hormona testosterona se convierta en dihidrotestosterona, entonces eh, puede también generar, eh, disfunción eréctil o pérdida del deseo sexual en un 18 a un 20%. Entonces, hay cosas que uno debe ir evaluando para saber qué paciente califica para tal manejo. Porque en los últimos tiempos, en los últimos dos a tres años más, algo más, este, hay una guerra de medicamentos, sobre todo de origen natural, sí. para el tratamiento de la próstata, para la prevención. ¿Hasta dónde es admisible desde el punto de vista médico? Bien, esos medicamentos naturales, ¿sabe? que siempre han existido, lo que se llama la medicina alternativa, esas medicinas naturales, la llamamos fitoterapia en nuestro en, en urología, tienen cierto uso, más que preventivo, lo utilizamos con cierta frecuencia para manejar lo que es la prostatitis o inflamación. Está demostrado que estas moléculas pueden mejorar la inflamación de la próstata, pero no te van a prevenir una enfermedad como un crecimiento de próstata o un cáncer de próstata. O sea, que tú uses un sinnúmero de medicamentos naturales, no necesariamente te va a prevenir de, de que tú desarrolles más adelante un cáncer de próstata o un crecimiento de próstata. Sin embargo, puede ayudarnos a tratar una inflamación de la misma. Pues yo esos medicamentos, pues, son más o tienen mayor potencial antiinflamatorio de la próstata y regulador de la función prostática que de prevención. Ahora, hay una serie de antioxidantes en multivitamínicos que sí pueden disminuir el riesgo, no es que te van a 100%, prevenir 100%, disminuyen el riesgo de que desarrolle una patología como. ¿Un cáncer de próstata o una hiperplasia prostática? Eso es bueno aclararlo, porque tú sabes que aquí en las promociones cabe de todo. Claro, claro. Es aquí, importante vender a veces. Eh, lo, exactamente. Entonces te hacen una serie de, de promociones, de productos, que esto es para prevenir el cáncer de la próstata, se convierten en estafa porque no responden a la verdad. Exacto. Desde el punto de vista de la urología, Ustedes como responsable de esta unidad a nivel norte, este, no tienen contemplado advertir a la población sobre el uso y el abuso, porque sí. se está convirtiendo prácticamente en un abuso la mira, venta de esos productos. Mira, es un asunto un poco comercial, donde nosotros podemos eh, hablar con la población, decir a los pacientes, muchos pacientes me preguntan sobre el medicamento, yo le aclaro, cuál es el verdadero uso del medicamento y que realmente no está contraindicado que lo usen, porque generalmente no tienen, contra, no tienen efectos secundarios. Pero eh, es un tema donde podamos entrar, vamos a entrar en una parte de, de discusión entre lo que es la parte comercial que trae los medicamentos y la parte médica. Entonces, hacerlo abiertamente así es un poco eh, cuesta arriba, más que uno habla con los pacientes y... Eh, la medicina alternativa sabe que siempre ha existido y siempre va a estar ahí y una gente van a creer, otros ¿no? muchos. Y he visto que pacientes dejan la medicina convencional, usan aquella y después vienen complicados a veces porque puede que le ayude a prevenir algunas cosas, pero no tratar a veces una enfermedad que ya existe. Y sobre todo y que la base problema. de esos medicamentos alternativos no responden muchas veces a un rigor científico o al rigor Exactamente. científico Exactamente. que responden los medicamentos convencionales que te pasan por un estudio Exactamente. Ese, ese es el en todos los niveles con una investigación y replicado que cuando ya viene a administrarse al humano ya hay una comprobación Exacto. de que esa molécula ejerce esa función sí, sobre no, ese otro. No pasan realmente la fase de investigación adecuada y tampoco hay estudios de seguimiento, de que se le dé seguimiento a, a esos pacientes para hacer los estudios de lugar para ver si realmente funciona y si realmente previene eh, las enfermedades o Hermanos, si la trata. Mire, ya ahí lo que me marcó el reloj, ya, a 9.55 ya hemos terminado el tiempo. Muy bien, sabe que es estamos a la orden, cada vez que... <risa> Se le sí, pero va a ser para el grande. Vamos a ver si con la unidad de urología, pues vamos a hacer un panel un día de esto para muy que bien. mostremos los grandes avances de la urología en San Francisco de Macorís. Sería muy interesante claro que, sí. de que la población pues conozca las herramientas que tiene en su pueblo para quedarse aquí y tratarse aquí.